Aceites vegetales Vegetable oils Aceites animales Animal oils Aceites minerales Mineral oils Aceite de oliva Olive oil Aceites sésamo Sesame oils Aceites de maíz Corn oils Aceites de girasol Sunflower oils Aceites de coco Coconut oils Aceites germen de trigo Wheat germ oils Aceites de soja Soybean oils Aceites de algodón. Cotton oils. Aceites de aguacate o palta. Avocado or avocado oils. Aceites de nuez. Walnut oils. Aceite de rosa mosqueta. Rose hip oil. Aceite de orégano. Oregano oil. Aceite de krill. Krill oil. Aceite de onagra. Evening primrose oil. Aceite de jojoba. Jojoba oil. Aceite de argan. Argan oil. Aceite de árbol. Tree oil aceite de almendra. Almond oil.